Bienvenidos al tema de elasticidad este tema es una aplicación de los conceptos estudiados tanto en la oferta como en la demanda si nosotros tenemos claros esa conceptualización anterior para ustedes les será muy fácil entender esta temática pero eh, voy a dar una explicación breve respecto de eh, la aplicación de los conceptos de oferta y demanda que se reflejan en la elasticidad aquí tenemos el concepto de elasticidad precio de la demanda entonces recuerden que cuando hablábamos de demanda nosotros asumíamos un rol de compradores o de consumidores no es cierto entonces la elasticidad muestra o explica la sensibilidad que tenemos los consumidores ante variaciones del precio del bien o servicios se viene, viene expresada por la fórmula que eh, muestra la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio esta relación nos da cinco tipos de resultados. Cuando la elasticidad, precio de la demanda es mayor a 1, hablamos de una demanda elástica. Cuando la elasticidad es igual a 1, hablamos de una demanda unitaria. Cuando es menor a 1, hablamos de una inelástica. Cuando es eh, infinita, hablamos de una demanda extremadamente inelástica y cuando es Igual a cero hablamos de una demanda extremadamente elástica. Veamos. Todos estos resultados explicados gráficamente. Decimos que cuando la elasticidad, precio de la demanda es mayor a 1, tenemos una demanda elástica. ¿Qué significa? Significa que, de que los consumidores somos muy sensibles, ¿sí? somos muy sensibles ante una pequeña variación del precio. sí si ustedes miran la gráfica ¿sí? eh, expresamos más sensibilidad ante una pequeña variación del precio cuando es unitaria nuestra sensibilidad es similar en proporción a la variación del precio cuando es eh, inelástica hablamos de que eh, somos poco sensibles ante la variación del precio esto es propio de bienes que son necesarios ¿no es cierto? entonces si cambia el precio igual nosotros seguimos comprando la misma cantidad o una menor proporción porque no estamos reflejando mucha sensibilidad debido a que esos bienes son necesarios lo contrario a los bienes a la demanda cuando es elástica ahí hablamos de bienes que son de lujo bienes suntuarios bienes que no son necesarios para nuestro diario vivir pero tenemos los extremos. Cuando la elasticidad precio de la demanda es infinita, hablamos de una demanda que es perfectamente elástica. Es decir, que a cualquier variación del precio, nosotros seguimos comprando la misma cantidad. Esto es propio de aquellos bienes que son extremadamente necesarios: el agua potable, la energía eléctrica, este, el transporte, ¿sí? Son extremadamente necesarios para llevar una, una vida tranquila. Entonces, si sube el, el costo de la energía eléctrica, ¿qué hacemos? No pasa nada. No es que dejamos de consumir menos. Seguimos consumiendo la misma cantidad. Si sube el costo del transporte público, ¿qué pasa? No pasa nada. No vamos a utilizar taxis, sino que vamos a seguir utilizando el transporte. Eso es de aquellos bienes que son extremadamente necesarios. ¿no? Y ustedes pueden ver una curva vertical que es paralela al eje de las ordenadas es decir al eje donde está eh, representado el precio y el último resultado que nos arroja la elasticidad precio y la demanda es cuando esta es cero hablamos de una demanda perfectamente elástica es decir como no varía el precio pero sí varía la cantidad que nosotros compramos esto es para aquellos bienes que son extremadamente de lujo bienes que son extremadamente suntuarios ¿sí? por ejemplo el oro ¿Sí? las joyas o sea bueno está bien que necesitamos pero no es algo que nosotros que si no tenemos una joya no vamos a poder vivir no sube o baja el precio del el, nosotros subimos o bajamos perdón las cantidades que compramos de oro el, y el precio se sigue manteniendo o sea no es eh, no somos muy sensibles es decir mejor dicho somos casi nada sensibles ante las ante las eh, variaciones de las cantidades sobre un precio dado así como tenemos elasticidad precio de la demanda tenemos también el concepto de elasticidad precio cruzada de la demanda cuando hablamos de elasticidad precio cruzada de la demanda hablamos de la relación entre dos bienes ¿Sí? entonces la fórmula se expresa como la variación porcentual de la cantidad demandada del bien 1 sobre o entre la variación porcentual en el precio del bien 2 cuando esta elasticidad arroja resultados positivos se explica una relación de bienes sustitutos y cuando arroja resultados negativos se explica una relación entre esos bienes que son complementarios vamos a hablar de la elasticidad precio de la oferta como en la demanda hablamos de sensibilidad de los consumidores o compradores en la oferta hablamos de sensibilidad de los productores o vendedores no es cierto esta elasticidad muestra qué tan sensible es el productor ante variaciones del precio del bien o del servicio viene dada por la fórmula que, es, que está en función de la variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la variación porcentual del precio y al igual que en la demanda también tenemos resultados que nos explican que cuando la elasticidad precio de la oferta es mayor a 1, hablamos de bienes eh, una demanda elástica que se muestra sensibilidad ante la variación del precio cuando es unitaria hay una igual pro, proporción en la sensibilidad ante variaciones del precio en, en, en las cantidades cuando la elasticidad precio de la oferta es menor a 1, hablamos de una demanda inelástica es decir de bienes necesarios recuerden ello por favor hablamos de que no hay sensibilidad ante la variación del precio cuando la elasticidad precio de la oferta es infinita hablamos de una demanda perfectamente inelástica ¿sí? es decir de aquellos bienes que son necesarios para nosotros y cuando la elasticidad precio de la oferta es cero hablamos de una, de una demanda perfectamente elástica